fantasma en el departamento. ¿Qué fenómenos inesperados sucederán dentro de nuestros hogares mientras nos encontramos dormidos? Seguramente muchos como el que estamos a punto de presenciar. El siguiente video fue enviado a mi correo, después de que pesadillas y posteriores ruidos despertaran al dueño de este departamento. Siguiendo los ruidos se encontró en la cocina con un garrafón a mitad del pasillo. Veamos el archivo Vas a decir que estoy pirata, pero llevo rato escuchando ruidillo Y pensé que era el pollo El que estaba así ¡A la ¡Neta! ¡Fuck! ¡A la madre! No mames. Se siente bien feo, vamos la neta, Chingateza, no mames. En la secuencia podemos ver hasta dos veces cómo el garrafón avanza hacia él sin que ninguna fuerza visible pueda empujarlo. Notamos un diálogo de sorpresa en el hombre que decidió sacar su celular y captar el extraño acontecimiento. Fuck! ¡A la madre! Haciéndole un zoom al video, buscando evidencia de algún hilo que nos indicara que este archivo paranormal fuera falso, no podemos distinguir nada. Eso tiene que ver también con la baja calidad del video. Pero algo que sí podemos observar y que a simple vista no pudimos ver, es un pequeño orb que pasa justamente cuando el garrafón se mueve. Veámoslo más de cerca y en cámara lenta. No puedo determinar si uno tenga relación con el otro y se trate de dos fenómenos, o de uno, ya sean naturales o sobrenaturales. Pero sí debo de decir que es una situación inquietante. ¿Ustedes han experimentado algún fenómeno extraño dentro de sus casas? Si es así, escríbame su historia en los comentarios. Y si tienen evidencias paranormales en fotografías o video, envíemelas a mi correo arroba, gmail, punto com o a mi número de WhatsApp 7226 47 22 86.